Entre las actividades que podemos diseñar o crear en un aula virtual se encuentra la actividad glosario. Con el glosario podemos definir conceptos acompañados de comentarios, imágenes y archivos. Existen dos tipos de glosario, el principal y los secundarios. Podemos entender como un glosario principal aquel glosario general de la asignatura y los glosarios secundarios son los glosarios específicos o temáticos. Otra de las características del glosario es que se puede imprimir y exportar las entradas. Una práctica muy habitual es que el alumno va definiendo los conceptos a través de un glosario secundario y tras la revisión y publicación que realiza el profesor, lo va exportando al glosario principal. Otra de las posibilidades del docente es que puede calificar las entradas de sus estudiantes. Por lo tanto, una actividad en la que puede participar tanto el profesorado como los estudiantes. Por ello, presentamos la actividad Glosario como una actividad para la colaboración. Para comentar otras características de la actividad Glosario, vamos a configurar un Glosario. Para ello, activamos la edición del aula virtual y situándonos en la sección donde queremos crear la actividad, accedemos por añadir una actividad o un recurso. Y seleccionamos Glosario. A continuación, vamos a ir cumplimentando cada uno de los apartados. En primer lugar, el nombre de la actividad, que en este caso vamos a crear un glosario para el tema 2. El apartado de descripción, que no es un campo obligatorio, pero siempre recomendamos que se cumplimente con las orientaciones para que los estudiantes sepan cómo desarrollar la actividad. Podemos mostrar estas orientaciones en la página principal de, del aula virtual, lo podemos habilitar o lo deshabilitamos. Y en el tipo de glosario nos aparece ya glosario secundario. El sistema en este momento no nos permite elegir entre glosario principal y secundario porque el glosario principal ya lo tenemos creado en el aula virtual. Por lo tanto, a partir de aquí, todos los glosarios a crear van a ser secundarios. Pasamos al apartado de entrada y vamos a configurar cómo vamos a ir añadiendo cada una de esas entradas. Por defecto, el estado de aprobación viene habilitado. En este ejemplo que vamos a desarrollar, lo vamos a deshabilitar. ¿Para qué? Para que eh, el profesor pueda revisar y después él decide cuándo se publican esos conceptos. Permitir editar siempre. Vamos a permitir que el estudiante pueda editar siempre esos conceptos. Permitir entradas duplicadas, lo vamos a mantener eh, no habilitado, como viene por, por el sistema. Permitir comentar las entradas, en esta ocasión sí lo vamos a habilitar, para que tanto el profesorado como los estudiantes puedan eh, comentar las entradas. Y por último, el enlace automático a las definiciones. Nos viene, lo que nos viene a decir este apartado es que una palabra que aparezca en el, cualquier palabra del aula, que aparezca en el aula virtual y esté definida en el glosario, va a autoenlazarse con esa definición. Pero para el correcto funcionamiento de ese autoenlace, deben ponerse en contacto con el administrador del sitio. de acuerdo. Vamos a continuar con el siguiente apartado, la apariencia. Aquí vamos a configurar la visualización de esas entradas o de esos conceptos. Por un lado, tenemos la visualización durante la aprobación que nosotros lo hemos configurado para que primero el profesor revise y después publique. Entonces durante la visualización vamos a tener un formato y durante la, la publicación otro o el mismo. En este caso vamos a elegir el formato, podemos elegir entre completo con autor, sin autor, modo enciclopedia, preguntas frecuentes, estilo diccionario, vamos a elegir completo con autor. Y este mismo formato lo vamos a elegir para la visualización durante la aprobación. Las entradas por página vamos a mantener eh, 10 conceptos por página y entre los tipos de índice que nos permite eh, el glosario vamos a mostrar eh, el enlace al alfabeto, a todas las palabras en una misma página y aquellas palabras que tengan caracteres especiales. Viene por el sistema eh, habilitado. Y por último habilitar el botón de impresión que también por el sistema ya viene eh, habilitado. El siguiente apartado es las calificaciones. Aquí tenemos que decir si, decidir si esta actividad se va a calificar o no. Si la vamos a calificar, tendríamos que elegir el tipo de consolidación, si el promedio de las valoraciones, por el número de valoraciones, la calificación más alta, la mínima o la suma de las valoraciones. En este caso, vamos a elegir el promedio de valoraciones. Que calcule el sistema la media. En el tipo de escala vamos a elegir la puntuación. Máxima nota un 10. También en este apartado nos permite que elegir establecer dos fechas y entre esas dos fechas, todos los conceptos que se vayan añadiendo entre esas dos fechas, se evalúen o se califiquen esos conceptos. Entonces, lo podríamos establecer en este apartado. En el tipo de, de categoría, de calificaciones, aquí podríamos elegir una categoría si ya las tuviéramos definidas en el libro de calificaciones, si no, esto se puede hacer posteriormente desde el libro. Y también indicar la calificación eh, mínima para aprobar si ustedes lo consideran. El siguiente apartado es el ajustes comunes donde podemos aquí determinar si eh, esta actividad va a estar visible o oculta para el estudiante, pero también lo podemos hacer desde la página principal del aula. El siguiente apartado, la restricción, Aquí indicarles que desde la restricción podríamos hacer una restricción de fecha para eh, establecer cuándo el alumno puede acceder al glosario y añadir los conceptos. También hacer una restricción por grupo, aparte que tenemos las restricciones de calificación o por perfil de usuario o un conjunto de restricciones. Por último, tenemos la finalización de actividad que podríamos indicar si queremos que eh, hacer un seguimiento del aprendizaje y que el alumno tenga en cuenta su progreso, cómo va avanzando en el aula virtual, podemos establecer la finalización cuando se considera finalizada esta actividad. El alumno podría marcarlo manualmente o podríamos nosotros como docentes establecer una condición o varias. En este caso, podemos establecer las siguientes condiciones. Cuando el alumno simplemente vea la actividad, la consideramos finalizada o cuando reciba una calificación o cuando añada. Eh, un número determinado de entradas. en este caso vamos a establecer la finalización de la actividad y que el alumno añada, y, y añada una sola entrada y se considera como finalizada la actividad pues configurando todos estos apartados del glosario que acabamos de, de realizar por último nos quedaría pues guardar los cambios y regresar al curso o guardar los cambios y mostrar vamos a guardar los cambios y regresamos al curso para visualizar la actividad creada y ya nos encontramos el glosario específico del tema 2 en el aula virtual creado.